Un fuerte ventarrón afectó el pasado domingo a las comunidades del Hospital Santa Ana, Maguey, Barranca, entre Villa Tapia, La Vega y La Ceiba, afectando casas, postes y cables del tendido eléctrico y la producción agropecuaria. El fenómeno desprendió techos de casas, granjas, porcinas y avícolas que volaron por el aire y cayeron a distancias de hasta cuatro y cinco esquinas. Nosotros estaba, había una calor demasiado fuerte, entonces se puso un nublado ahí en el, no, en el norte y de ahí para acá, él cogió un pedazo arrasando por el suelo así y levantó allí una casa para arriba y le voy sin y fue a caer a otra casa. Y aquí en este colmado lo destechó y la yuca de bajita que estaban la, la, la arrancaba porque era como un ciclón batatero, como una, una tormenta y se puso negrecito. Y la mata de plátano me la arrancaba y la volaba para arriba y le trallaba Duró más de tres horas sin el tránsito poder transitar por esta vía. Debiándose por allá, por el otro camino, porque no había tránsito por aquí. Fue, ¿Los cultivos fueron muy afectados? Ah, sí, aquí se acabó todo los plátanos, se acabó la yuca que estaba chiquita, se fue toda. Aquí no quedó nada. ¿Cómo cuánto perdió usted en esa Ahí, imagínate. Porque yo saqué de un cuñado mío, que fue la suerte en esta semana. Y se, y se hicieron... 600 mil y pico de pesos, 637 mil pesos de un cuñado mío era, pero la, la mía yo no la quise sacar y mire. ¿Pasó rápido? ¿no? Bueno, eso duró aquí como 8 o 10 minutos Si había durado 15 minutos. Hasta nosotros, mire, eso se lo llevo, eso lo cobijan hoy, fue. Pues. En cámara, Yurel de Jesús, NTN, Robinson Polanco.